El general Olivenz Minaya, director nordeste de la Policía Nacional, valoró como pacífico el desarrollo del Movimiento Huelgario Municipal, que aunque fue convocado para este miércoles 7, se ha desarrollado desde horas de la tarde y noche del martes. Va, va muy bien, va tranquilo, va pacífico, espero que siga así ya hasta mañana, hasta las 4 horas. Yo creo que ellos... Han, yo los quiero felicitar porque han cambiado la metodología de esa violencia. Ya la situación no está para eso, que terminen su paro. Tenemos suficiente personal, hemos tenido el apoyo de las Fuerzas Armadas, el Ministro de Defensa, el teniente General Joven Paulino Seno ha dado todo el apoyo, el Mayor General que eh, está a regalado, de, el comandante General del Ejército ha dado todo el apoyo. ¿Qué te puedo decir de nuestro señor director general de la Policía, el mayor general Ingeniero de Andrés Bautista Monte, que ha estado monitoreando desde ayer? Nos ha dado todo el apoyo eh, que ameritamos, eh, mucho personal, tenemos mucho personal de ambos lados, de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. Considera además que al término de la huelga, esta debe continuar siendo pacífica. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.